Bueno, bárbaro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 Turismo Puerto Alto Delta.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 Con otro. En este le pusimos mojarra y filete. Colgamos también un filetito para ver si hacía más atractiva el bocado y bueno, dio resultado. Eh, muy bien, Gordi ahí, eh. O sea, ¿Con mojarra, Ezequiel? Sí, con mucho, no, con y con la línea tuñada.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 Al agua, perfecto. Bueno, Claudio cambió en línea. Claudio puso unas ping para probar. Este, bueno, ahí tuvo una, una respuestita, un peje de medida. 15-20 centímetros, sí.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 Marcelo, el Chelito Sanó, tiene una buena capturita, peje de medida también. De file con eso, está, está picando ahí con filetito de, de dientudito y, y una mojarra, así que lo vamos a, a aprovechar. Bueno, un juvenil acá de Laguna de Gómez, Estancia Los Amigos, Junín. Te queda todo muy flojo y te hace un quilombo. Sí. Bueno, acá venimos con otro pescadito de medida del chelito, y ah, bueno. sardinito, chile. Bueno, muy bien. Probably un poco el tamaño, Claudio. Este viene pescadito, ¿eh? Muy bueno, chi.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 Dale. Así que bueno, vamos. Perfecto, el... vamos a probar la pesca, estuvo aceptable. No fue una sí, cosa loca el pique, pero... tengamos sí, digamos que hoy mucho calor, eh, poquito viento y igualmente pique. Perfecto, sí. dale, vamos.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 Creo que el lunes están dando algo de lluvia, esperemos que las precipitaciones sean las esperadas. Esperemos <risa> este, y esperemos que la gente hidráulica también este, se ponga las pilas. y ponga las pilas y, y el, el, la materia prima eh, de nuestra actividad son dos, este, agua y pescado. Claro. El pescado está, el agua hay que cuidarla. Así que Bueno que... Bueno amigos, eh, agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para hacer nuestras notas.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 Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita wwwclub delmediopescadorescomar pescadorescomar En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis,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 venía a pescar pejerreyes a Laguna Chichis Pesquero El Faro. Bueno, arrancó la temporada de pejerrey y WT arrancó también y pegó en punta a toda la línea de Boya WT que tiene...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 Y después la línea la versión más económica de ABS, de dos bollas más bigotera o una bollita más bigotera, o tres bollas clásicas comunes, la línea económica de ABS de más pique. Tenemos toda la línea de bollas de más pique y de doble T. Y hoy una promoción eh, para ustedes que va a costar de, por ejemplo, presten atención, no se distraigan pues es una promoción buenísima,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 Pesca embarcada junto al guía Claudio Vicentín. Comunicate al 226 43 en Facebook Claudio Vicentín. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Pacho Argentina.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 de cabañas el pica entre ríos argentina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 I'm <laughs> not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 los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. ¿Cómo estás, Adrián? Tanto tiempo. No sé Gaby, ¿todo, bien? Todo bien. ¿Qué tenés entre manos? Mira qué es eso. No, ¿Se dobla algo? Una cañita irrompible. Parece que sí, ¿eh? Sí. Más que eso no lo va a exigir nadie. Y no, no. Buen pique. Es una cañita para Kayak o para los que vos guste. De muy buena resistencia, muy buena terminación, para de de dióxido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 Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde microcentro y tu o liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca.com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 C'est pas vraiment...